Hola a todos, soy Mark de nuevo, estamos de vuelta en Metal Gear Solid de PlayStation 1 y nada, vamos a continuar por donde lo dejamos. Recordad, recordad que acabamos de vencer a Liquid Snake en su helicóptero Hayden y a ver cómo continúa la historia. Snake, antes me he olvidado de decirte una cosa. ¿Qué? Había cinco prototipos de camuflaje óptico en mi laboratorio. ¿Y qué? Si coges el que llevo puesto yo ahora, quedarán cuatro. Eh, esto no es una clase de matemáticas. Pensé en coger uno para ti, por lo que volví al laboratorio y... ¿Y? Faltaban los cuatro trajes. Mm. Además, en cuanto al ascensor que revisé, es muy extraño. Es como si alguien lo retuviese intencionalmente. ¿Cuando lo utilizaste, te saltó la alarma de límite de sobrepeso? Esa es otra cosa que también resulta muy extraña. La alarma saltó y es imposible que excediese el límite de peso. Otakon, ¿tú cuánto pesas? Unos 62 kilos. Y el ascensor tenía un límite de peso de 300 kilos. Me harían falta al menos cinco personas para superarlo. Cu Cuidado, Snake. Los tipos que me robaron los prototipos de camuflaje están ahí. ¡Demasiado tarde, Snake! ¡Muere!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 ...para llegar al final del día. Los gobiernos del mundo ignoraban totalmente nuestra miseria. Y entonces... ...apareció él. Mi héroe. Saladino. Que me sacó de todo eso. ¿Saladino? O sea, Big Boss. Me hice asesino.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 Son animales nobles No son como los perros En Yupik La palabra lobo es Keglunek Y los aleutas los veneran como honorables primos Al mercenario le llaman perro de la guerra Es cierto Todos nos vendemos por un precio u otro Pero tú eres distinta Salvaje Solitaria Tú no eres una perra Eres una loba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 No esperaba para matar gente. Esperaba que alguien me matase. Alguien como tú. Eres un héroe. Snake. Hazme libre. ¿Por qué? ¿Por qué? Te quiero Creyero, liberame...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 Pues nada, nos vamos a comprimir el disco, así que seguimos en el próximo episodio. Está sido cortito, pero mi favorito. Y nada, si ya sabéis, si os ha gustado, like y favoritos, comentáis y os suscribís. Hasta el próximo episodio.